Para conmemorar el mes de la mujer, Disney Plus presenta contenidos originales, clásicos y de librería con historias inspiradoras protagonizadas por mujeres. Y vamos a empezar con Wanda Vision de Marvel Studios, que combina la comedia de situación clásica con el universo cinematográfico de Marvel para continuar la historia de Wanda Maximoff, quien junto a Vision son una pareja de superhéroes con una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad. Muy bien, amigos, recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. En Raya y el último dragón, la humanidad depende de una independiente guerrera llamada Raya para encontrar al último dragón y restaurar su tierra para unir a su pueblo fragmentado. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo. También se necesita confianza y trabajo en equipo. Nos sería muy útil a alguien como tú. ¿Eh? <risa> Nuestros ancestros hablaron de ella. Es el corazón de esta tierra implacable. En valiente, Mérida desafía las costumbres de su pueblo para cambiar su destino. Inadvertidamente, sus acciones desatan el caos y la furia en el reino. Y cuando Mérida acude a una anciana y excéntrica divina en busca de ayuda, lo único que se le concede es un deseo malo. El consecuente peligro la forzará a descubrir el verdadero significado de la valentía, una virtud que necesitará para deshacer una bestial maldición antes de que sea demasiado tarde. Es lo único que siempre debemos ser. I'm <laughs> La escena Marvel está ambientada en la década de 1990. De Marvel Studios presenta una original aventura que sigue a Carol Danvers, a quien veremos convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra quede atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. No sé a un renegado, que Things from such a small place. La reina de Kadwe cuenta la apasionante historia basada en hechos reales de una joven de la zona rural de Uganda, cuyo mundo cambia rápidamente cuando conoce el juego de ajedrez. Como resultado del apoyo que recibe de su familia y de su comunidad, obtiene la confianza y la determinación que necesita para perseguir su sueño de convertirse en campeona de ajedrez internacional. is <risa> es tu nombre? Could you please show Fiona how to move the pieces? In chess, the small one can become the big one. Impossible. Estreno muy pronto en Disney Channel. Hace unos años recibí por error una llamada de socorro. Ya había terminado los deberes, así que la respondí. Kim Possible está basada en la serie animada al mismo nombre. La película tiene como protagonista a Kim, una superheroína juvenil que afronta los desafíos de ingresar a una nueva escuela secundaria mientras busca salvar al mundo de peligrosos villanos. La ayudarán su mejor amigo Ron Stoppable, el genio de la tecnología Wade, su nueva amiga Atina y la rata Topo Ruth. que le permite derrotar a todos los villanos, uno tras otro, tras otro, algo especial. ¡Y sea lo que sea! ¡Pienso robárselo! ¡Cogedla! ¿Podemos aguardar la fiesta?